Continuando con el ejemplo del análisis de precios de carpinterías, vamos a eh, considerar una forma de sacar un porcentaje, en este caso un porcentaje de variación de precios. Si estuviéramos haciendo análisis de las variaciones y de las fluctuaciones de precios, tendríamos que calcular esta variación a partir de la suma de las diferencias, de la diferencia que hay entre el precio máximo y el precio mínimo y la diferencia, o sea, la resta entre este precio máximo y este precio mínimo. Para poder considerar cuánto representa o cuánto incide esta diferencia en el total, o sea, en el 100%, en la suma total de el precio máximo más el precio mínimo. Esto, eh, que parece un tanto complicado, un tanto intrincado, lo vamos a ir este, aclarando conceptualmente en un ejemplo que vamos a ver eh, por fuera de la tabla de gestión de cálculo. Consideremos entonces la suma de la celda que tiene el precio máximo, es decir, C10, más la suma del de contenido de la celda D10 y nos va a dar este valor que vamos a, eh, al que le vamos a copiar el, el aspecto a estas, a estas celdas para que no tenga diferencias en cuanto al aspecto. Nos da 14.143,70. Consideremos ahora la resta, o sea, la diferencia que hay entre el precio máximo que se encuentra en el mercado este producto menos el precio mínimo, ¿Sí? Acá hemos obtenido el valor global que suma el total del precio máximo más el precio mínimo y hemos obtenido el precio, la diferencia de este precio máximo menos el precio mínimo. Entre estos dos valores es donde está la fluctuación o la variación, el porcentaje que vamos a considerar. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Es considerando esta suma total como el 100% del universo global en cuanto a este precio, específicamente para este producto. ¿sí? Lo que nos va a interesar saber es cuánto representa esta diferencia que hay entre el precio máximo y el precio mínimo, cuánto es en porcentaje considerando el total, la suma total entre este precio máximo y este precio mínimo. Para aclarar este concepto, lo vamos a explicar, como mencionamos anteriormente, fuera de la tabla de eh, Calc. Vamos a considerar los eh, razonamientos generales, o sea, vamos a ir a lo conceptual sobre la explicación de eh, los, cómo calculamos los porcentajes en general, para poder comprender el ejemplo que hemos estado presentando en la tabla de variación de precios. Lo que hemos mencionado es que el 100%, en este caso, va a estar considerado por la suma del precio máximo más el precio mínimo. En este caso, para el ejemplo particular específico del primer ítem de carpintería que hemos considerado en la tabla, es de 14.143,70 que es el 100%. Luego tenemos que la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo nos da 673,50, que no sabemos cuánto representa dentro de este 100%, y eso es lo que queremos saber, esta es nuestra incógnita, queremos saber en variación de precio expresada en porcentaje ¿Cuánto representa 673,50 en el total que es 14.143,70? Es decir, esta es nuestra incógnita a develar. ¿Cuánto por ciento representa este valor dentro de un total? Esto no es ni más ni menos un cálculo de porcentaje que debemos razonar a partir de una regla de 3. ¿Sí? Conocemos que es 14.143,70 es el 100%, y conocemos que 673,50 es X%, por lo tanto, 673,50 por 100% sobre 14.143,70 nos va a dar un valor que desconocemos en porcentaje. Considerando matemáticamente las unidades, pesos con pesos, se van, se anulan, y simplemente nos queda este valor para calcular exactamente cuánto representa en porcentaje, ¿sí? ¿Qué va a significar esto? Que en una planilla de cálculo, yo todos estos razonamientos que he eh, realizado para poder determinar cuánto representa un, en porcentaje sobre un total un X valor, debo llevarlo a expresar con fórmulas que puedan tener las direcciones de las celdas que tienen esos valores. Es decir, que yo, donde tenga que considerar el 100%, o sea, la suma total, en este caso, del máximo y el mínimo, debo considerar la celda que tiene el valor máximo más la celda que tiene el valor mínimo. De la misma manera, para considerar la diferencia, tengo que considerar la celda que contiene el precio máximo menos la celda que contiene el precio mínimo. Y para expresar esta regla de tres que hemos eh, explicado recién, la forma correcta es justamente donde yo tengo considerado el valor eh, mínimo, o sea, la diferencia, es donde tengo que llevar a eh, identificar la celda que tiene, en este caso sería G10 y donde tengo el valor del total, en este caso es F10. Finalmente, el cálculo del porcentaje de variación va a ser G10 por el 100% sobre F10. Ahora veamos en Calc cómo se resuelve este razonamiento. Bien, ¿cómo vamos a obtener el porcentaje de variación? Habiendo ya... Eh, visualizado conceptualmente por fuera de la tabla lo, los conceptos y los valores que se deben eh, calcular. Habíamos dicho que el porcentaje de variación lo íbamos a obtener sacando un producto entre G10, o sea 673,50 por 100 sobre o sea dividido en el total, o sea en la celda que tiene el valor del total. Esto es igual a esta celda, fíjense, en, el, eh, en el, la línea de valores, por 100, la encerramos a esta expresión entre paréntesis, dividida en la celda que tiene el total. Nos da un porcentaje que, eh, como no tenemos indicada la cantidad de, eh, específica de decimales, eh, no está acotada, sino que está el valor eh, en su expresión completa, 4,76. ¿sí? Si hacemos doble clic, podemos ver qué es lo que está operado. Este valor, que es la diferencia entre el precio máximo y el mínimo, o sea, eh, es esa resta, por 100 multiplicado entre sí, ese valor, sobre el valor total. Esto es lo que podemos ver al hacer doble clic, y Calc nos muestra la fórmula con la que ha obtenido este valor. Bueno, esa es una forma de obtener un porcentaje, o sea, saber cuánto es lo que representa una cierta cantidad, un cierto valor, Dentro de un total. Pero como también tenemos posibilidades de hacerlo con las funciones o con eh, los comandos que vienen en forma predeterminada, tenemos otra posibilidad, lo vamos a hacer con el valor que está inmediatamente abajo, con la diferencia eh, de máximo y de mínimo del producto que está siguiente en la tabla. Vamos a calcular esta variación haciendo uso del estilo porcentual, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener? Que este G10, o sea, este valor, la diferencia, por 100 dividido en el total, al aplicar el estilo porcentual, Calc lo que nos va a devolver es ya directamente el valor multiplicado por 100, es decir, que para aplicar estilo porcentual no tenemos que hacer ese eh, cálculo completo, simplemente vamos a hacer el cociente entre el valor eh, menor sobre el valor del total, o sea el 100%, damos enter y si aplicamos estilo porcentual o porcentaje, fíjense, nos ha devuelto ya el, el valor eh, multiplicado por 100, y aplicado el signo de porcentaje.